Hola chicas, buenas tardes, noches, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Hola Kao. hola ¡Yeah! Chicas, no vengáis, ¿eh? Horroroso en la playa de los papeles con i Dos horas sentados. Esperando a que nos sirvan, así está el hombre cantando, pero ya es, es la cuarta que escuchamos, el pobre, ¿eh? La cuarta. Una hora de pie y hora y media sentado. No vengáis porque vamos, ya os digo yo que no merece la pena, ¿eh? Y esa... vamos, casa, Diego, si ya estoy sacando el, el cartel. Vamos, no vengáis porque esto es de pena Mira, después de una hora y media he traído la carta la muchacha ¿Y porque le he dicho? Mira, os voy a pregonar en el YouTube, ¿eh? Porque esto no es normal Así que ya ve. Hoy os traigo, pues, un tutorial Bueno, es eh, un, lo que voy a hacer ¿eh? con el troquel que me mandó, ya hace, Panalisa. Que voy a hacer, eh, me mandó el troquel este de la bolas de chicle, ¿vale? Y entonces lo voy a hacer con temática Halloween, ¿veis? Eh, los troqueles son estos, supongo que a esta altura ya sabréis todas cuáles son. Son estos, trae un montón de piezas, ¿eh? ¿Veis? Yo lo he troquelado dos veces: una vez en cartón y otra vez en, en, en goma, eva y cartulina, ¿vale? A ver si las puedo sacar y hay algunas que no he troquelado porque no, no las voy a poner pero son dos cuadraditos nada más ¿eh? bueno mira aquí tenéis todo aquí está todo lo troquelado y os voy a enseñar el, el troquel que viene vamos no le falta un detalle mira esta sería lo que el, el cimito que saca eh, los chicles el aparato es sacar los chicles, esto sería donde van, que esto va en relieve, porque veis que es más grande que, que lo de abajo, va en relieve, donde están las bolas, eh, aquí hay un troquel de un tarrito, que encima en relieve iría el, el tapón del tarrito, estas son las bolas, aquí está mmm, la manivela, bueno, el embellecedor de la manivela, que se le da para sacar las bolas, un saquito o una bolsa, vale, lleno de bolas, y un cuadradito, un lazo, un rectángulo, un corazón, la manivela de darle a las bolas, como una especie de bolsillo, eh, una tirita, que es esta, y la letra que pone Gumball, con la de chicle, ¿vale? Y ya está, todo, pero que vale que tiene piezas muy chiquititas y que tiene muchísimas, ¿eh? eh yo lo he troquelado, ya os digo, dos veces, una vez en cartón y otra vez, eh, pues depende, o en goma eva o en cartulina. Um, a ver, esta, ¿vale? Sí entran por la maquinita chica. Estas dos no entran por la maquinita chica. Lo digo por si lo queréis comprar, que está a la venta. Eh, por las que tengáis maquinitas chiquititas Las chiquititas me refiero a la baby, ¿vale? No entra por ahí Hombre, las piezas muy chiquitillas, muy chiquitillas Sí, pero esta, la, la circunferencia no, no no, pasa por ahí Entonces, pues hace falta eh, Una maquinita Tipo tamaño folio, ¿vale? Porque estas dos no, no pasan Bueno, pues este troquel Fue uno de los que me mandó para analizar. Mira, aquí está, ¿veis? Y... Vamos a armarlo, entonces yo pues ya voy a empezar con la temática Halloween porque después se me echa el tiempo encima, veis que el otro he quedado dos veces para que esté durito y ahora pues lo voy a pegar, ¿vale? Eh, con el pegamento. Bueno, chicas, pues ya se ha secado y ahora lo que vamos a hacer, que ya he troquelado también la veis, la la tiritas, voy a ponerle las tiritas rojas, voy a ponerle las tiritas aquí, ¿vale? Como si fueran labios. Y bueno pues ya está ya estaría la el troquel que no es que no es pues de cumpleaños puede ser de boda pues eh, eh, de halloween pero no tiene temática ninguna vale este sería la, la bola expendedora de chicle fantasmagórico que tienen ojos que se le mueven y este sería el clip veis de, si queréis por atrás también lo podéis adornar. Y eh, aquí, la cestita. llena de, de calabacitas. ¿Ves? Que pone Gumbal. Eh, aquí también se puede hacer un clic. Si queréis, solamente tenéis que ponerle otro clic. O, o se le pega con pegamento térmico. Se le puede pegar, por ejemplo, aquí. No de estas, no, porque está. A fin de cuentas, no sé, yo no, yo no se las pondría. Pero aquí si le metéis las calabazas, pues detrás las calabazas así le podéis poner un, una cosa de estas y, y sería también unas pinzas. Y bueno, ya está. Nada más. Espero que os hayan gustado. Esta es mi propuesta con este troquel de panalisa que me mandaron para una colaboración. Es verdad que este a lo mejor no es tanto de Halloween, pero yo lo he querido hacer para Halloween porque es que mmm, no me da la vida. Y, y digo, bueno, pues lo voy a hacer para Halloween. Eh, ¿Qué más? Eh, enseñaros, por ejemplo, que también de panaliza. Mirad, aunque no lo haga, o sea, aunque no lo haga, pero ya está realmente terminado. ¿Veis? Que es este. ¿Veis? La campana. El plato. Glaseado, un glaseado. Otro glaseado, la mariposa que es un adornito. Lo que el adorno puede ser del plato, puede ser del donu, Bueno, pues cada una ya, ya. Y este es el propio dono. Y ahora os voy a enseñar a ver si en negro, no sé, a ver si en negro aquí se ve mejor. Claro que esto ya al no ser imán se puede caer. ¿Veis? Esto es un glaseado que sería este, el grande, y este chiquito es este. ¿Veis? Os lo pongo cerquita. ¿Veis? Y está hecho con. Ahí sí se ve el acetato. Con el acetato. Pues yo creo que ha quedado muy gracioso y muy bien. Yo había pensado, digo, le voy a pintar el corazoncito de arriba. Como muchas veces hacemos con la. Con un, con un rotulador de tinta indeleble. Se le puede pintar. O con tinta. ¿Eh? Se le puede pintar el corazón de algún color Incluso por aquí se le puede poner eh, Como Una blondita, pero en vez de Blondita, pues, a ver De tela, ¿Veis? Y se lo podéis meter ahí Yo creo, que a, a mí me ha gustado mucho, me gusta Mucho, la verdad, o aquí le podéis atar Algo que cuelgue, chiquitito Porque esto no es muy grande, pero bueno Pero creo que ha quedado muy mono A mí por lo menos me gusta Con esto Doico por concluida eh, mi colaboración en este aspecto de Panalisa. Eh, ya llevo, ya he hecho tres vídeos, pero no obstante, cada vez que yo haga un... Cada vez que yo haga... Porque tengo más troqueles, ¿eh? Cada vez que yo haga un vídeo con, con troqueles o papel de Panalisa, que vaya a ver más... Pues os diré que esto es de la colaboración que ellos me mandaron Porque es que es verdad, me la mandaron ellos Entonces me gusta también mucho cómo, cómo ha quedado este Este es que sé que lo troquelé antes y se quedó aquí Porque mi intención era enviarlo en un paquete de, de, de San Valentín o de Pascua o algo así Creo que de Pascua Y, y no lo pude mandar ¿Quedan algún, algún troquel más? sacar a ah, mira, estos son los, mal, los malvaviscos que yo encontré veis pero es que no no sé creo que no me terminaban de gustar y yo lo partí mira yo lo cogí así esto mira esto os voy a coger otra vez pincho el pincho cramero mira veis que veis es una cuenta ¿Vale? Entonces, pero es fimo, ¿eh? Entonces el fimo que pasa, que corte por donde lo corte, siempre, siempre, siempre sale. He sacado el cute, ya no lo puedo sacar más, está a tope. Eh, me voy a venir aquí al filito porque es que si no, esto de aquí choca con la tabla y no llega, me llega a cortar, ¿vale? Mira vale. Voy a hacer así, despacito. ¿Ves? Y saco una, una tajadita. A ah, bien que son muy gordos, ¿vale? Mira qué groso tiene. Bueno, pues yo de uno, pues saqué tres. Es verdad que aquí tienen una rajita, ¿veis? Que es por donde se metía, donde he metido antes el, el pincho escrapero. Pero no importa, porque no queda, a ver, no queda mal del todo. Vamos a cortar otra vez. ¿Veis? Es que me choca ahí. Ahora. Mira, aquí. Claro, la parte de medio está debilitada. Aquí he sacado otra, ¿vale? Pero, y aquí se me ha partido por la mitad. Hay que hacerlo con mucho cuidadito, ¿vale? Esto lo estoy haciendo corriendo. Pero no importa, porque si tú pones esto así y, de, y aquí entre uno y otro, pues. Esto es una puntita. Pues pone como si estuviera sobresaliendo algo. Y yo qué sé. Y por si hubiese más, ¿no? Por abajo, pues le pone. Uno así, como si este estuviera montón a los caramelos, uno encima de otro. ¿Ves? A ver si os lo puedo enseñar. Así, por ejemplo. ¿Ves? Y este, por ejemplo, ahí. No sé si se va a ver, pero yo lo intento, ¿eh? Así. ¿Vale? Mirad. Y, y, no, y no se notan Y, y hay, ahí hay tres caramelos. Lo pongo más para acá, ¿ves? Pues así lo he hecho yo con, con esto, porque yo creí que lo había, había comprado yo. Para Halloween, una. Yo, y además que hasta juraría haberlo visto. Que había comprado Magabico, una bolsita, pero no. Lo que había comprado eran. Mmm, ahora lo enseño. Ya lo viste y en el vídeo, se lo compré a Rocío. Uy, de la que Hay una lámpara y me da un mix. dónde está? Aquí tengo yo las cosillas de Halloween. ¿Ves? Y yo lo que compré, mira. Está muy bien también. Son de finos. Estos son finitos, ya vienen cortados, ¿eh? ¿Veis? Yo compré esto. Qué bueno, que traen fantasma, gato negro, lunita, telas de de araña, eh, Murciélago, ¿Ves? Y con esto es de este tarro. Y yo creí que había comprado otro, pero que había comprado dos, dos del mismo. Cosa que me extraña, pero bueno. Es el mismo, las la mismas piezas. Y, y esto ya, mira qué finito viene. Claro, esto lo cortó una máquina, no lo cortaba una, vez mira qué finitos son. En comparación, y lo otro no está esto. Lo otro tiene consistencia, pues de una cuenta, porque le, lo vas a atravesar por el medio. Esto no, porque esto es como para hacer eh, la cheque, para hacer confeti y cositas de esas. Es de fimo, pero son súper piernas, son súper finitas. De hecho, algunas vienen partidas, porque son súper finitas. Y además, esto, yo creo que mmm, es también como la plastilina. Quiero decir, que esto con el paso del tiempo... El fimo, yo creo que como la plastilina, cuando pues, se queda, que no está muy hidratada. yo creo que esto le, va, le pasa igual, que se desquebraja. ¿Ves? Y pedir lo mismo. Entonces, claro, antes de esto dije, bueno, pues me voy a buscar la vida. Y me he buscado la vida, pues cortando cuentas de las que venían. Pues dije, bueno, como venía esta, que es un helado. que trae así un rayo. Y la verdad que da un poco de susto. Y esta que tiene así que parece como dos ojos y tal, pues, pues me busco la vida y lo, y lo hice así. Bueno, pues nada, espero que os hayan gustado. Eh, haremos más, claro. Y. Y nada más os dejo, que tenéis muchas cosas que hacer, supongo yo voy a seguir, segui uy voy a esto porque fíjate, me sacado. voy a seguir haciendo cositas ¿vale? para Halloween para ir adelantando, que después se me va a echar el tiempo encima, como siempre y nos vemos en la próxima si así lo queréis, besos para todas cuidaros, gracias Panalisa muchísimas gracias, espero que a Panalisa también le guste y hasta la próxima, cuidaros, chao tu sonrisa, puesta en tus perros rosa Ya no hay duda en tu canal, es estacional, No se Scrap Quieres una lata que nuevas no podrás diseñar Porque tú, tú, tú Eres tu piel craft Scrap